Bueno, caso alguno. E, Euskadiren ego, ego era en valoracioa e inaidugu, ga Bueno, udako dato epidemiológico a que tas, que cuchaduren astero tako tartuta, e, argi dago euskadin oso ego era la ría en gaudela. Ez. Izan ere ikuspegi sozial eta ekonomikotik bezala e, osasun publikoari begiratuz gero ere krisi larri batean aurrean e, gaudela namarmentzen da. E, za, koronavirusarekin e, ongi ikasi dugu e, neurri zehatzak, argiak eta eraginkorrak behar ditugula egoerari egiteko. Eta beti, galiendu behar dela osasun publikoa beste edozein e, interes pribaturen gainetik. Gobernu tardura chua eta eraginkorra izateko ezinbestekoa da nola ez es hartzeko planifikatzeko, eta er, e, egikarittzeko neurekikaaritzeko gaitasuna edukitzea. Eta edukirik gabekoitzek eta e ez dute ezertarako balio are gutxiago egungo egoera honetan. Eta hori da hainzuzenere az, azken aste y ikusi duguna, su ere gobernuririk eza izan dugula orna escuela es la escuela de la escuela. La escuela es la escuela de la escuela. La la escuela de la escuela. La escuela es de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela Arguirago, es ez y tu cela, es un sa en Escaria que en zul Euskadi, que quinza político plan sendo verdú, esta es da autocomplacencia araco y en caraya e, usted dugu. Podemos al que es cagarria zaigu luiz en dela berriro. Daukagun gobernuak coordinación faltas, que eta acá, esta zigaro zuen e, ...alarma egoeraren denbora guztia, ...eta eskumen horiek eskuratu zituenean, dituenan, ...ez du ezer egin, eskumen horiekin. Sainzain e, Tentsibe Komunitateetan e, dauden gaixoen e, errua, ...erritarrei egotzi bai, egotzi diete, ...eta erantzukizunak e, udalengan eta eskuntza zentroengan utzi dituzte. Berriero den gobernu berri hori on, e, ongi eztangutzen dugu. E, Euskal Industriak azken 12 urteetan 60.000 lanpostu galdu ditu, 60.000 lanpostu 12 urteetan. E, Zaldibarko kudeaketa badakigu nolakoa izan den eta zeintzun ziren ondorioak ikusuko dugu zen zer albiste gehiago kartzen dituzten eta nola ez osakidetzako lan eskaintza publikoen kasuak ezen ditugu aztu instrukzioa berriro atzo hasi baitzen eta bueno, ikusuko dugu horrek eta zenbait albistekarriko dituela. Guk gure eskuetan dagoen guztia ekingo dugu beti oposizio ekintzaile batetik. E, konponbide eraginkorrak eta ausartak jarriko ditugu mai ganean instituzio guztietan, udalak, diputazioak eta eskola Baina gogora dezagun badagoela beste mundu bat instituzioetatik kanpo. E, euskadiko herritarak dira gure aktiborik onena, eraginkorrena. Gizarte zibila antolatua zabala dugu eta antzun barri diogu. Eta ez ezaguna aztu, higitarren eguneko berrogeita marrak ez duela bere jarrera adierazi, duela ilabete pare bat. Podemos aldu guren leburua, izango da, eguneko berrogeita mar horri, ahotsa ematea, denon lanaren bitartez, erriaren eskariak, eusko legibiltzarrera eramateko, segurtasuna, zigurtasuna, eta gure eskubideen bermea eskatzeko. Eskarek asko eta brain utzeko dizuet, gure idazkari nagusarekin, pelargarri do. asko mire. Para ti. Bueno, Egunon, de Bueno, muchas gracias a, a todos por, por estar aquí. Como decía. Eh, nuestra compañera Miren Echeveste, vamos a hacer una primera valoración del momento en el que nos encontramos aquí en, en Euskadi. Eh, los datos de, de los contagios de este verano y los, los aumentos de, de las transmisiones ¿no? de estas últimas semanas pues evidencian que estamos en un momento difícil, ¿no? en un momento en el que no solo ya por la crisis social y económica que se avecina vamos a tener que tomar medidas importantes, sino que seguimos también, eh, tenemos encima, diría, una grave crisis de, de salud Pública. Ya conocemos eh, todas el rostro del coronavirus y si algo hemos aprendido durante estas eh, semanas es que la única manera de doblegar eh, este virus es con medidas concretas, con medidas claras y con medidas eficaces. Medidas, además, que antepongan siempre los intereses de, de la ciudadanía, los intereses de la salud de la ciudadanía a cualquier otro interés eh, particular. Eh, desde Podemos eh, entendemos que un gobierno Responsable y eficaz es aquel que tiene la capacidad ¿no? de anticipación, de prevención, de planificación y de ejecución de las medidas. Así que pensamos que no es el momento de la inacción, el, no es momento de ambigüedades y de echar balones fuera. Y esto precisamente es lo que hemos visto en las últimas eh, semanas. Podríamos resumirlo en un no gobierno. El ejemplo más claro y cercano lo hemos sufrido todos y todas con la vuelta a a la escuela de los niños y de las niñas. Era una fecha que estaba señalada en el calendario desde hace, hace mucho tiempo y hemos tenido que esperar hasta el 28 de agosto para conocer aquellas medidas que iban a, a permitir esa vuelta segura a, a, a las clases. En ese sentido, no ha generado esas medidas y, y no han generado ninguna... Eh, ...certeza, ni ninguna seguridad, ni tranquilidad... ...en ninguna eh, de los eh, componentes, digamos, de la comunidad educativa... ...ni en el profesorado, ni en los padres, ni en, los mad ni en las madres... ...ni en los trabajadores y trabajadoras no, no docentes... ...ni siquiera en los, en los eh, alumnos. Eh, por lo tanto, uno de los elementos fundamentales de ese fracaso... ...diría, es que no se ha escuchado a la comunidad educativa... ...por lo tanto, se ha actuado tarde y mal... Eh, en Podemos, desde hace mucho tiempo, ya casi desde el principio de, de la pandemia, eh, planteamos la, la necesidad de elaborar entre todos y entre todas un plan de choque que, que contemplara esas medidas eh, concretas, medidas que tenían que ver sobre todo con el refuerzo de nuestro sistema público y de nuestros servicios esenciales, como podía ser osaquidecha o como puede ser eh, Educación. Sin embargo, a día de hoy pues no se ha hecho nada y de hecho ya sabemos que algunos sindicatos están valorando. ...valorando la posibilidad de acudir a movilizaciones y los recortes, por ejemplo, en educación son ya un hecho. Eh, lo que en estos momentos tenemos, por lo tanto, en Euskadi es un Ejecutivo vasco inoperante... Eh, ...que aquello que es más urgente y más necesario lo, lo deja ahí, lo aparta y se ha centrado exclusivamente... ...durante este verano en alcanzar un acuerdo de, de gobierno y Euskadi necesita... Necesita urgentemente un plan de acción y un plan de choque, no solo un pacto de, de autocomplacencia y una no acción, una absoluta inacción. Por lo tanto, nos preocupa mucho el futuro eh, en Euskadi porque ese gobierno, ese gobierno es seguramente el que se va a, a reeditar. Eh, lo que tenemos en realidad es un gobierno que, que se ha pasado ¿no? el estado de alarma quejándose de, de lo que se hacía en Madrid, eh, reivindicando competencias y cuando ha tenido la oportunidad de, de hacer, es decir, de ejercer exclusivamente esas eh, competencias, pues no ha hecho los deberes, no ha hecho nada, salvo echarle la culpa en muchos casos a los ciudadanos y a las ciudadanas de que hubiera pacientes del coronavirus en, en la UCI como hizo la consejera Nekane Murga, o delegar responsabilidades eh, en muchas ocasiones durante este verano en los, en los ayuntamientos y ahora mismo en los centros educativos que, como todas conocemos, ¿no? en algunos casos eh, más o menos de cerca, pues las, los equipos de dirección de los centros educativos pues, pues están agobiados, perdidos, por esa falta de claridad y de respuesta del gobierno vasco. Eh, Podemos... Eh, pues bueno, hará todo lo que está en, en su mano para, para sacar adelante y ayudar a, a que esas medidas salgan adelante y se aprueben. Eh, siempre va a hacer, eh, siempre lo hemos hecho, una oposición constructiva. Eh, por lo tanto, pondremos desde el principio medidas eh, eficaces y valientes, como siempre, encima de la mesa. Y lo haremos en las diferentes instituciones, no, también en los ayuntamientos, en las diputaciones y, por supuesto, en el Parlamento Vasco. Pero una cosa que, que sí queremos eh, destacar es que no todo eh, pasa por las eh, instituciones, no solo la acción exclusivamente tiene que darse dentro de las instituciones. Eso va en el ADN de, de Podemos. Euskadi, además, tenemos la ventaja de que tiene una ciudadanía eh, muy activa, que tiene una eh, sociedad civil organizada muy rica y eso hay que aprovecharlo. Además, también... Como hemos visto hace muy poquito, en las elecciones hay un 50% de la ciudadanía que se quedó en casa, que no se le ha oído. Por lo tanto, en este sentido, Podemos va a trabajar duro, no solo en las instituciones, que es lo que estaba explicando, sino también en la calle, en nuestros pueblos, con las gentes de, de nuestro país, para crear ese bloque social y político, ese movimiento popular o ese movimiento ciudadano que exija al Gobierno vasco seguridad, certezas y la garantía de, de nuestros derechos. Tenemos, además, creemos desde Podemos la obligación, y eso es importante, de poner voz a ese 50% de la ciudadanía vasca que, que no se ha pronunciado. Creo que en este momento de la crisis es muy oportuno, es obligación de todos y de todas escuchar la voz de toda la ciudadanía, escuchar las demandas de los trabajadores y de las trabajadoras, del personal como no, de nuestros servicios públicos y esenciales de nuestras o de las personas mayores, de, de la juventud para construir entre todos y entre todas pues, esa, ese futuro ¿no? ese futuro que, que sea mejor para, para la ciudadanía vasca y que nos haga salir pronto y bien de, pues, de esta situación de, de crisis gracias Si tenéis alguna pregunta, sí Sí, eh, mantenemos la, la abstención porque ya hemos explicado que ninguna de las dos, eh, digamos, candidaturas, no, eh, cumplen las condiciones que nosotros esperamos para, para un futuro gobierno. Siempre hemos defendido ese gobierno, ese bloque social y político fuerte de izquierdas, y desde luego ninguno de los, eh, de los candidatos ni de las candidatas pues cumple con, esas, eh, con esos requisitos. Por lo tanto, nos abstendremos. Sí. Sí. <laughs> Bien, respecto a, bueno, eh, sobre todo pronunciándome sobre lo que lo que sabemos, ¿no? que no es mucho, conocemos eh, las cinco páginas ¿no? de, del acuerdo que, que ha sido sometido tanto en, no a la, a la aprobación en el, en el partido, en el PNV y también a, a la militancia del, del Partido Socialista y, y lo que pensamos es que realmente en ese documento no hay nada, es decir, que es un documento lleno de generalidades, ¿no? como ya hemos dicho, y que podría ser asustado por cualquier... Eh, partido político del arco parlamentario. Por lo tanto, lo que sí queremos saber es la letra pequeña de ese acuerdo, es decir, eh, cuáles son las medidas exactas que se van a tomar y que se van a empujar durante esta legislatura. No esperamos grandes eh, cuestiones porque si son capaces de, de someter a las ejecutivas de los partidos y a la militancia un documento de esas características, parece ser que tienen algo que, que esconder. Lo suyo es que hubieran hecho ya eh, eh, para que fuera aprobado tanto en las ejecutivas como por la militancia una explicación, una ardua explicación de cuáles son las medidas concretas que nos van a sacar de, de esta crisis. Por lo tanto, echamos de menos esa transparencia y esa, y esa claridad. Eh, de todas maneras, esperaremos a ver si conocemos pronto ese, ese documento y nos posicionaremos concretamente en relación a... A, a él, pero entiendo, vuelvo a repetir que no va a tener demasiadas eh, sorpresas y que esas políticas eh, que ya se han demostrado fracasadas, estamos como estamos, pues seguramente se volverán a, a repetir. Trabajaremos de todas maneras para poder condicionar o bien en las instituciones, como decía bien desde, desde la calle, ¿no? Eh, acompañando a los movimientos sociales, a los trabajadores y a las trabajadoras para que podamos mejorar entre todos y entre todas esas medidas. Respecto a que Idoya esté en el gobierno o no, pues bueno, creo que es una, una decisión del, del Partido Socialista de, de Euskadi y por lo tanto nada que, que objetar. No creo que vaya a cambiar eh, la orientación de, del gobierno, es decir, esté Idoya Mendía dentro del gobierno o no esté, va a ser un gobierno que va a seguir haciendo políticas neoliberales y no van a ser las políticas que necesita este país que se habrían hecho, como hemos dicho en muchas ocasiones, con un proyecto alternativo abanderado por las tres fuerzas de izquierda. Yo creo que no podemos olvidarnos que estamos en, en una grave crisis económica, social y, y sanitaria. Por lo tanto, esas medidas tienen que ir dirigidas a sostener a la ciudadanía vasca, a las familias, para que entre todas podamos salir ¿no? eh, lo mejor posible de, de esta crisis. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales, como no, es fortalecer los servicios públicos. Eh, es algo que, que nos preocupa mucho porque ya lo que estamos viendo hasta ahora, después de... De hablar y de, y de, y de ver cómo, cómo se están dando los primeros pasos tanto en sanidad como, como en educación, nos tememos ¿no? que, que ese refuerzo de la sanidad pública no se va a dar. Podríamos hablar de las residencias de mayores. Eh, vamos a hacer un, hacer un plan de choque para eh, no solo afrontar los retos puntuales que tienen las residencias de, de mayores en, en Euskadi, que son conocidas por todos y por todas, eso es lo primero, pero creo que hay que pensar en este país en cambiar de modelo residencial. Tenemos que caminar hacia un modelo que ponga eh, la persona y el enfoque comunitario eh, en, esa, en esa prestación. Los mayores, las, las personas mayores, tienen que sentirse como en casa. Y eso pasa por cambiar de, de modelo. Por lo tanto, esa va a ser una de las tareas que, que vamos a afrontar. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna...? Nada. Pues, si os parece, lo dejamos aquí. Gracias por, por venir. Sea de casco. Agur.